La loca. Todo comenzó por curiosidad, rondaba por el bosque dar. buscaba un sueño que realizar, encontró una bella dama que lo rechazaba, cada vez que subía a la cima, lo arrojaba pero él nunca se rendía, luchando por lo que siempre quería, Debía obtener el elixir de la vida, su nombre es Van el avaricioso guerrero, un chico vagabundo y sincero, solo viajaba por el mundo entero, hasta que encontró el amor verdadero, Elaine era el nombre de aquella princesa, aunque no lo trataba con delicadeza, él tenía total certeza Que no le importaría perder su cabeza Acaba de buscar la solución Para rescatar su corazón Cansado de ser un maquillado Decidió dejar todo en el pasado Este no es un cuento de hadas Aunque la protagonista sí que lo era Esta historia no es como cualquiera Ella vio que su sonrisa era sincera Sin saber se perdió en su mirada Pero solo recibía bofetadas Mientras los días avanzaban Ella se convertiría en su amada Todo lo que inicia tiene que acabar los demonios al bosque vinieron a quemar, y aunque él hizo todo para poderla salvar, de la muerte nunca la pudo rescatar. Imaginó lo que por él sacrificaría Un beso le entregó lo que tanto quería Quien diría que de esa forma lo obtendría? Llorando juró devolverle a la vida Va pasando el tiempo y ahora es inmortal El zorro de la avaricia y su poder es abismal Conoce unos guerreros con un poder especial Lucha con ellos y se vuelve un pequeño capital De repente alguien lo atacaba Van no sabía lo que lo culpaba Sorprendido decía por qué le reclamaba Odiaba por la muerte de su hermana Van no tenía ningún remordimiento En su corazón encontró el aliento De los ataques de Kim no se estaba defendiendo Aparece su amada para defenderlo No podía creer lo que estaba pasando Avanzó Van su querida hermana lo estaba abrazando Vio el amor que en ellos estaba brotando Y por fin dejó de estarlo culpando aparecido poder por Van la situación pudo controlar Para poder a los demonios derrotar Con su capitán tenía que luchar Una decisión difícil tuvo que tomar Siguió luchando. Por su mejor amigo era lo que ella había querido porque estar viva así no era lo mismo así que Van tenía que seguir con su cometido. A Meliodas en el infierno piensan dejar el rey demonio quiere su cuerpo tomar. Melina ayuda para poderlo rescatar nuevas habilidades Van pudo dominar. Regresa con experiencia y sabiduría le dice a Meliodas que no lo acompañaría. Meliodas le responde que haga lo que debía se hace mortal y logra y le entra a la vida.